un hombre con pistola en lío por toque de queda señores, Santo Domingo, un supuesto sargento de la policía estaba negado a entregar su arma de fuego durante un incidente que fue grabado en video en el que se observa a un grupo de policía al menos cinco agentes armados intentando persuadirlo mientras grababan el video hasta el momento de conocer el día que ocurrió el hecho y el lugar exacto que habría ocurrido las circunstancias pero en el video se observa cómo agentes identificados como uniformes de la unidad Topo intentan convencerlo de que baje la pistolita. Número uno no era sargento, era raza. Era raza, sí. Porque no. cuando, cuando se cuestionó que, se, que, le, que le enseñó su identificación, decía raza. Y él dije, es sargento, tú me entiendes. Vamos y a ver, vamos a ver el video. Vamos a Mira, sí, te la policía. Bien, perfecto. Tú de la policía. Ven acá, Sargento, ven acá, ven acá. No te ven. acá, no, ven acá. No te me pegas acá, Tú manipulas. No, púrame, pari, no, puso, no me no no ponga no la mano, no me no ponga no la mano, mentira, yo estoy la mano de ser De quién te no no mira, mira, mira, lo primero es que si hubiese sido hasta en África que ese señor estuviera con la pistola manipulada había estado muerto los dos años claro. muerto y en Estados Unidos, cómo estuviera, en New York, eh, si él le saca una pistola a Papi Juan. Velándolo hoy. ¿Cómo estuviera? Eh? Hello, buenas. Saludos. Saludos a su orden. Papá Tarima, Mello Suárez. ah ahí está ese dirigente comunicario, el medio Suárez, eh, de toda la hermana Mirabal y los Chiripos. Hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Está Mira, este, yo opinando sobre ese agente de la policía, pero ese tiene que estar bien endrogado. Eh, estaba estaba como esa eh, persona manipulando ese eh, arma de fuego que es eh. que matar a algún agente de la policía. y la gente es más estúpido que se le afecta, el gozo que le den la cabeza o algo, ¿tú me entiendes? Claro, claro. Eso se ve que estaba como tragueado en medio, ¿verdad? Eh, estaba harineado también ese, ¿verdad? Estaba eh. harineado. Estaba harineado gracias a nuestro hermano El Mello, un dirigente <risa> de la juventud de la parte alta de San Francisco Macorís. Y es así, si hubiese sido en otro país, muere ahí mismo, inmediatamente manipula el alma. Pero aquí todo el policía debe entender, porque él la bebida a veces que hace daño también hoy porque yo antes no comía y bebía quería pelear y la mala actitud también no, porque hay policía no, es que si usted y policía, la mala formación no, no, que si usted es un policía, un militar no puede estar en, en, en, en todos los lugares públicos aquí en este país no, usted tiene que comportarse como una persona decente si usted es militar, si llegaron tira, yo, yo conozco policías que no hacen vida social comúnmente porque puede pasar cualquier cosa si usted que está armado. Inmediatamente él tiene que estar preso y cancelado. Sí, sí. Claro. Y cuando vayan a listar policía, la psicología. Psicólogo que lo trabaje X tiempo. Para ver su reacción, que lo haga incomodar, a ver hasta dónde llega. Por eso me hombre puso en para a, a 200 policías. Ya ahí. Lo si el demonio se apiada de su mente y, y, y lo agarra y, y, y ahí mata a tres. Hello, buenas. Hello. Saludos. Saludos. Dígame. Claro. Eso. Yo quiero decirle a ustedes que sí, ahí estaba aprendido. Pero lo que pasa con él fue porque ese, eh, ese video lo arreglaron. Oh. Lo, que pasó con, lo que pasó con él fue que fue que le dieron, la policía le dio a él primero. Y él tenía la música apagada. Y por eso fue que él se la y sacó la pistola. Ah, ok. Y... Ah, que un del video. Ay, que un pedazo del video, que fue lo que maltrataron, supuestamente dice la televidente. Y, y también tiene que me mejorar la policía en cuanto a a sometimiento, este porque a veces dan sin necesidad y cuando tienen que dar, no, no dan. Ahí es? tú ves a la cosa de la vida, llegan de repente sin nadie discutir, pipán, lo parten. Sí. Pero hay situaciones que se le pone gente, está picante sí. y no le hacen sí. nada. Entonces la policía, eh, la gran mayoría de la policía, está llevando a que la ciudadanía no lo respete. Tiene que mostrar el respeto. Y, que le te, y le tenga miedo. Claro, tiene que mostrar el respeto para que usted lo respete. Eso igual no a la policía, a todo el mundo. Claro. Tengo que respetarlo a usted, tengo que respetarle a usted como persona para que eso no traiga ningún inconveniente. Pero si lo sonaron, de, cada acción trae una reacción. Acción. No y hay, hay que esto. ponerse en los zapatos de él porque si a ti te dan un, un pecozón, un tú te vas claro. a encojonar. Claro. Y entonces, si te va bajo, la bajo, ya fue a ya se la vida como él estaba, entonces dime él qué razón, como te dijeron, claro. vas a sacar todo, pues a entonces. Claro, pues así, su misma Lo importante es que este caso tiene que aclararse, ¿verdad? Porque si, como nos dice una televidente, pues hay una parte que no se mostró de ese video. Entonces, pues las autoridades tienen que esclarecer qué realmente fue lo que pasó ahí. Claro, así es, así es. ¿Tenemos el sondeo ready? Sí, no, todavía. todavía. Ok. Mandaba Camila para la calle, ¿verdad? No, <risa> oh, Camila. <risa> Anda Camila era el niño. usted que está aquí. Sí. <risa> ah, no ahí <risa> no le dio el permiso Ah, disculpen. Fue que no le dio el permiso a él. No, yo no fuera. Entonces, el show tiene controlado y te, esa patrulla con <risa> psicólogo esa, para, para Angel, por favor. Ah, tú ves. <risa> bueno, ¿eh? Claro. Pues sí. No, eso eso viene al paso el sondeo por ahí. Sí, sí pero, pero ayer ayer tuvimos un sondeo. Es un trabajo el de ella. ¿Tú ¿verdad? ¿Verdad? ¿Tú ves, papi Juan. Ayer tuvimos Nos un sondeo, de... ¿verdad? Cuestionándole a la gente. ¿Quién dice la verdad entre Mozas La Para y Alexandra MVP? Usted está sí. bajito, está hablando. Usted le cayó bien esa... Eh. Le cayó bien. Esa va cayó, <risa> está más blanco, lo veo ahora mismo. <risa> wow Villalona. Eso es la luz. Esa es la luz. La luz no es... Eh. Lo veo bien ahí, nuestro hermano Villalona. ¡Ay! La voz en <risa> off. Ahí está, soltero todo el tiempo. ¿Eh? <risa> Claro, ¿eh? No, no, porque, porque ahí está. ¡Oh, eh, my God! ¡Eh, eh, Rafelito, ¿qué la pasó? Política, Ahí está nuestro, la voz <risa> en off para la gente que dice, preguntando a uno, vuelven pues, locos. ¡Eh, Kevin! ¡Millalona no lo presentan! ¡Ahí está! Eh, ¡El ¡Ah! Eh, sí! sí ah, <risa> ¡No, no! Ese es nuestro hermano Villalona, siempre está activo. ¿Y cuarto por saco tiene, Papi Juan? ¡Eh! ¡Tú no se sabes cuál es lo que no, tienen más! Y eh, no se sabe, tú de, de aquí te lo de estas dos, Papi Juan y Villalona. Y no, porque me cayendo a la <risa> <risa> Lo del mega es increíble. Hey, <risa> más dura, más dura, eh, un gallo arriba que, que, lo cu <risa> <risa> que los cual. <cuatro> los del me <risa> Que, men, del que la Que la <risa> no, no, no, no, no, no, no, no, hace así, lo desaparece. <risa> Llegan no, de baile. No, no, no, por ahí mismo me van. Es pichar que te das cuenta. Pichao, Señores, pichao. El eh, si yo está pichado. Es, entonces. Re, <risa> que lo cojan todo. ¿eh?